Bienvenidos a mi canal. Y si no me conoces, aquí tienes mi querido Instagram. ¿Qué, qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Bueno, pues en el vídeo de hoy, sin hacer esta intro tan rara. Pero bueno, estoy de aquí ya a la pelú. Quería hacer la intro antes del cambio. Porque si no, luego vais a ver la intro con el cambio. Entonces no tendría sentido. Entonces, bueno, pues llego tarde. Pista 1: cortar. Hay que cortar. ¿Cuánto nos sabe? ¿Qué tengo aquí? ¿Por qué está manchado esto Tampoco quiero haceros mucho hype en el vídeo Que luego sé cómo os ponéis Y nada, así que vamos a tirarle a la pelu Las 5 o 6 horas que me toquen estar allí como siempre Y nada chicos, vamos a por el cambio de look A ver, aviso, cambio de look No quiere decir que me lo vaya a cortar y me lo vaya a teñir de rojo No, cambio de look es un cambio De que ahora mismo estoy así y me hago otra cosa Es un cambio, ¿no? Entonces eso es un cambio de look Ya sabéis que tampoco soy muy atrevida Para temas colores y tal Así que la pista 1 es ese Más el tema del corte Nos vemos en la pelu Pista 2 de complex, O sea, de coloración ¿Qué será? Yo creo que si me voy ahora y me doy a la fuga Iría perfecta Por cierto, no me he hecho el eyeliner Porque un consejo cuando vayáis a la peluquería No os hagáis el eyeliner de verdad No os lo hagáis Porque luego se si ponen a lavaros el pelo Después se pueden agarraros el pelo y os quitan todo el maquillaje, así que mi consejo es que si podéis ir sí. muy poco maquilladas mejor. Bueno, lo que yo hago en momentos así de aburrimiento y tal, pues yo estoy con el móvil básicamente. Ahora me pongo como a contestar mails, ver Instagram, contestaros a vuestros al direct, Whatsapps. Ahora, estoy de esta mecha, mira, mira, mira, mira, mira como me ponga chulita, cojo las tijeras, ¿eh? Bueno, básicamente es matar el tiempo porque si no al final acabas acabas con tu vida. Vale, chicos, nada, ahora el proceso es de quitarme todo esto, lavarlo, luego es enredarlo, que es lo peor, creo Lavar con un champú de tratamiento Claro, todo para que se quede bien y no se queme, porque la decloración, Si sí os la hacen bien, bien, pero si os la hacen mal, mal okay. Así que nada, vamos a lavarlo y luego veréis lo siguiente Vale, ya me han puesto el matizante y no os voy a enseñar mucho porque <risa> parezco... No lo voy a decir lo que parezco Y nada, seguiré contestando mensajes, que es este, ya no sé qué hacer, estoy buscando cosas para hacer Pero no encuentro nada, así que nada, pues esperar y ya veremos el resultado como queda De momento me lo he visto con el pelo mojado y me gusta bastante, así que ya veremos oh. wow. mi madre. ¿Qué tal? Hombre, lo que yo veo, algo ahí retorcido Bueno chicos, estoy aquí con mi madre que trabaja aquí al lado Y pues, ha venido aquí Adelante, A visitar Creo que siempre en los vídeos que he hecho en la peluquería Siempre has venido tú a visitar Hombre, yo cómo pasa <risa> que me la, a mi peluquero favorito? Y bueno, como muchos sabéis Ella es mi... <risa> es que parece algo extraño Ella es mi mejor amiga, confidente, hermana Todo, el porque se lo cuento todo Mi primera influencer Y como ya sabéis, como toda madre a ella le encanta saber Que esto se enfoque a ella le encanta saber mis planes de futuro y todo eso Como cómo me quedará el pelo Como cosas que tengo en mente Como todo, todo, todo lo que va a pasar En el futuro, y bueno, yo creo que Sí que estoy haciendo las cosas bien, o sea Planificando algunas, algunas no, algunas sí A Al mí pero... me gustaría saber algunas cosas Más en plan concreto Vale, vale, se me acaba de ocurrir una cosa porque así ya podemos Estoy aquí haciendo el vídeo, ya con ella ya está incorporado En el vídeo, se me acaba de ocurrir una cosa Que podemos hacer, así que nada, pues para dejarla A ella más tranquila y, bueno, a mí también Vamos a mandarle un mensaje a mi querida Amigo Bongo Que nunca falla Con la palabra futuro Mi nombre completo O sea, Lara Fructuoso Al 25035 Entonces él pues me contestará Algo concreto sobre mi futuro O eso espero A ver Y nada pues A ver qué nos dice Y a ver si luego te va a tocar ti también hacer algo Algunos centímetros más tarde Vale, lo tengo aquí Así que léelo Bongo sabe que quizás No seas tan transparente Ya que ciertas tintas Dejan marca para toda la vida Como secreto Que intentas esconder Todo cambio es bueno Pero le gustará a todo el mundo Tinta, tatuaje Me gustará Me gustará, todo el mundo Una incluida yo Tongo, no, tío No me la líes de esa forma A ver, vamos a probar contigo Aparte de futuro Asustado, a, Es que te estoy mirando en el espejo todo el rato En vez de mirarte aquí Bueno, aparte de futuro También se le puede preguntar con secreto Entonces, así como Siempre los padres te dan así como de santos De que ellos no hacen nada De que ellos son súper buenos claro. tal, No sé qué sí, Claro, dando ejemplo bueno Pero esconden sus propios secretos O cosas del pasado O cosas turbias Así que vamos a mandarle lo mismo Pero en vez de cambiando futuro por secretos O sea, que. Se más María Fructuoso 25.035, Bueno, más, ya me entendéis. Antes de mandarle el mensaje, ¿hay algo que confesar? ¿O disparo ya con él? Confesar, ya tengo una cosa. muy buena siempre. Veremos, a ver. Confesar. Pongo lo de a todo, o sea que no sé yo. Vale, a ver. Unos momentos después. Vale, ya lo tengo aquí, así que te lo voy a leer yo. Pongo sabe que tu pasado deja tanta marca como el tatu de Lara. Y para ser sincero, no sois tan diferente. ¿Le has llegado a confesar tus asaltos a casas privadas para echarte unas cuantas fotos offline? Algo me comentaste, ¿te acuerdas en un vídeo? Ah, bueno, no me acuerdo, sí. creo que hace unos meses en plan dijiste algo sí, así, ¿verdad? Sí, sí. pero sí. salió de un amigo, lo que pasa no es que teníamos llave y soltamos la valla. Esas son excusas, chicos. pero son no cosas es que se Excusas no de padre. Así que nada, si vosotros también queréis divertiros Y pasar un rato, por ejemplo, estáis en la peluquería No sabéis qué hacer, os estáis haciendo lo mismo que yo Para matar el tiempo, pues podéis mandar un mensaje Ya sabéis, con futuro o secreto Esperáis esperéis a que os mande la respuesta Entonces, todos felices, todos contentos, sabremos secretos de todo el mundo Incluso puedes poner secretos todo de otras personas Que no seas... Exacto, de personas hasta que no seas tú Todo lo que quieras, pues eso ya, te lo dirá todo Y... y me voy cabreadísima porque te vas a hacer un nuevo tatuaje Y no me mola nada Pero no se sabe aún nada No, no, como lo ha dicho, yo, <ríe> no como lo ha dicho No, no, no se sabe... No sabe nada vamos aún, seguro acierta. Seguro no se sabe Bueno, Dios, de verdad, es que, es que mirad esto O sea, me fundo con el techo Vamos a esperar un poco y luego ya nos vemos con el resultado final Y todo eso Bueno chicos, vamos a cortarlo Para que me lo voy a mirar en el espejo, podéis ver en un vídeo, ¿eh? Dios, Dios, está súper, súper, eh. Espérate, un poco destacar el norte de este detrás. De a ver qué bonito, eh. Hoy te digo que me he si algo que lo a matiza. Para que lo que es el blanco suba más hacia arriba. ¡Bueno! Chicos, ya estoy en casita con mi nuevo peinadito Y nada, sé que me habéis visto un poquito apagada en la pelo y tal Pero acababa de madrugar, me acosté súper tarde Y encima había gente en la pelu de vez en cuando Y no grababa y luego cuando grababa no grababa bien Y no sé, tío Y nada, voy a colocar la cámara aquí luego Ahora no Porque vamos a hacer unas cuantas videollamadas con seguidores ¿Y por qué es eso, Lara? Es simplemente porque en el último vídeo de un cambio de look Me empezasteis a decir muchas cosas feas Esto, nada, el hype será de 3-4 días Bueno, es un cambio porque realmente nunca me he... He hecho un cambio desde aquí, ¿sabes? O sea, siempre como que han sido balayas, que empezaban como por aquí Y ahora como que está blanco, gris Así que, bueno, la gente que diga Hola, en verano, no sé qué se te va a quedar verde Pues no te digo que no Pero sí que soy muy consciente de que la piscina, lo menos posible Así que piscina para cuerpo, para pelo no Así que nada, voy a colocar aquí la cámara Empezaré con las videollamadas Pondré por aquí las pantallas Y bueno, a ver qué opinan de mi cambio de look ¡Hola! <risa> ¿Qué tal? bien Ay, te veo fatal, ¿eh? ¿Quieres ver mi pelo? Sí, sí, Te lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Ves algo? Sí, sí, es como blanco así Sí, está blanco, sí, está, blanco. está blanco ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Ah, vale, me alegro mucho Bueno, pues nada, un saludo y encantada Adiós Adiós Hola Hola ¿Qué tal? Oh, yeah. Pues vas a reaccionar a mi pelo, ¿qué te esperas? No sé, como degradado, no sé. Vale, vas a reaccionar ya, ¿vale? No sé. Vale, dime de qué color lo ves. Como la punta blanca, no sé. Sí, en plan, están hasta aquí, ¿eh? Como casi todo el pelo gris o blanco, no sé. Así. Está súper bien. Así se ve mejor. ¿Te gusta? Sí, me encanta, te queda súper bien. Ay, muchas gracias. Espero que me dure y no se ponga verde. Ahora con el verano difícil. Sí, es difícil, pero bueno. Hola. Hola. ¿Qué tal? Reacción, pero totalmente sincera, ¿eh? Si te esperabas más, me lo dices. Vale, a ver. ¿Qué tal lo ves? Te queda bien. Te esperabas más? No, está bien, está bien. Mira la diferencia. ¿De qué color lo ves tú? Blanco. Ah, vale, perfecto. Pues te gusta, entonces. Sí, mucho. Hola. Hola. Vale, pues vais a reaccionar a mi pelo, ¿vale? ¿Las dos? Vale. Vale. A <risa> ver qué os parece. Qué buena. Hola, ¡Me encanta. ¿Sí? Qué bueno. ¿Os gusta? Sí. ¿Notáis, Notáis la diferencia con antes? Sí. ¿Sí? Antes estaba más morena, ¿verdad? Es blanco. Ya, ya lo veo. <risa> Qué guapa. Ay, muchas gracias. Bueno, pues encantada de Me conoceros. Totalmente. Adiós. Gracias. Un beso. Gracias. Voy a llamar a It's Emma. Ya nunca falla, tío. Ya es la real. De las reals. Emma cógeme la. ¡Ah! ¡Hola! Aquí. Vas a reaccionar a mi pelo, ¿vale? A tu pelo. O sea, por eso te llamo en plan. Ya, ya, ya. Pues tú me dices si ¿sí notas la diferencia, ¿vale? Y más tú que me has visto en persona Sabes cómo lo llevaba, ¿vale? ¿Te gusta? ¡Hala! Sí, me encanta Mira, es blanco Ya, ya, ya, lo estoy viendo <risa> Es que pienso que se ve rubio, tío No sé por qué Entonces te gusta Sí, gris, gris Sí me alegro mucho, ¿se nota la diferencia? Sí. Vale, es que como que pienso que la gente se va a decepcionar igual que como el último, ¿sabes? Entonces estoy como con ese miedo. <risa> Dios, no puedes... va, no, a... ¡Hola! <risa> ¿Qué tal estáis? Dime, dime. ¿Te importa salir en un vídeo que estoy grabando? No, caer, dime, dime. Estoy grabando un vídeo para YouTube, ¿te importa salir o te quito? Que no lo escucho, estoy grabando un vídeo para YouTube. A ver, venga. Va. Ay, qué mona. Me encanta, chaval. Está súper ¿Os gusta? ¿Qué, qué color veis? ¡Oh, sí! ¡Qué mona! ¡Os gusta! Vale, sí. adiós, te quiero. Adiós, adiós. adiós a todos. ¡Hola! Vale, ¿preparada? ¡Hostia! ¡Me encanta! Mira la diferencia ¡Es súper guapa! ¿Has visto? ¿Te gusta entonces, no? Sí, sí, sí, me encanta Ay, pues me alegro mucho, de verdad Bueno, pues, ¿voy a seguir llamando a más personas? Pues ojalá que te cojan un beso, te lo mereces ¡Ay, gracias! ¡Qué mona eres! Bueno, un besazo Un beso, te quiero mucho, ¿vale? Yo también, adiós Daddy Monster, espero que no me falles ¡Hola! Estoy flipando ¿Qué tal estás? Te queda súper bien pero si no me lo has visto Sí, es que está súper guapo Bueno, pues mira mi pelo Mira Mira el pelo Qué guapo Yo no me lo no esperaba blanco ¿Te gusta? Sí, es muy bonito Ay, me alegro mucho Ahí está, qué guapa eres Vale, bueno, pues tú que me has visto en persona y sabes cómo es mi pelo Tú me dirás si hay cambio o no, ¿vale? Y a joder, un montón ¿Sí? Vale, me encanta, es súper guay. Está blanco, blanco, ¿eh? y es súper bonito, me encanta el pelo así, tía, me encanta, sí me encanta. Ay, qué mona, de verdad llamando alguien? Ay, me están llamando ¿Hola? Hola, que me has llamado y me has pillado cambiándole el agua al hurón Pues te voy a enseñar mi pelo, ¿vale? Me gusta más que el anterior ¿Sí? Sí, sí, está como... Mira lo que se ha hecho ¿Te gusta? <risa> está muy chulo Gracias Hola. Vamos a darle protagonismo <risa> Oye, qué mono, ¿eh? Te conocí en Revista y eso Y cuando vi que, que saliste lo del anuncio del Rubius Dije, ay, pues mira a la chica Hostia, pues hace ya dos años de eso, ¿eh? O sea, desde el principio Y desde ahí ya Hostia, sigo tus qué fuerte Eso es ser real real <risa> aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que le deis mucho amor muchos likes, mucho todo, si os ha gustado el cambio perfecto, si no, también que de verdad, si hay algunos momentos en los que queréis haceros un cambio por cambiar y tal, vale mucho la pena a mí me gusta, o sea, te ves como una persona nueva, aunque realmente sigues siendo el mismo, sabes. así que nada, mucho amor para todos y os quiero mucho, chao